Me ha pillado un coche en esta esquina. <risa> ¿Eh? Y antes esto se llamaba sindicatos y ahora es la sede de los empresarios. O sea que son curiosidades de la vida. Ahora, ya empezando con la presentación, vamos a ver, digamos, lo que nos da la tecnología para hacer más competitiva a vuestra empresa. Entonces, vamos a ver un, el tejido empresarial en España. Eh... Innovación Tecnología del NAPIM Española Y Samsung eh, Cómo ve el mundo de la empresa eh, Para que os ayude Digamos a, a crecer eh, Hay 3 millones casi, o sea, 3 empresas Casi en España De esas 3.200.000 Empresas El 95% son microempresas O sea son de 0 a 9 empleados Hay un, casi un 4% de 10 a 50, de 10 a 49, de 50 a 0,6 y las grandes empresas, que son más de 200, es un, un perfil muy pequeñito, son 0,2. Y lo más curioso o no curioso, lo que la, la cruda realidad es que de las microempresas, eh, de ese 95%, el 86% son solo, tienen como máximo dos empleados. ...que vemos aquí, que hay tres... ...más o menos habrá tres millones de empresarios en España. De esos... ...habrá empresarios que tengan... ...varias empresas... ...y habrá... ...empresas que tengan varios socios. Pues... ...ole por los valientes. De verdad. Porque hay que quitarse el sombrero... ...entre los empresarios... ...tal como está... ...en este momento, aunque Standard Poor's... ...ha dicho hoy... ...que... Eh, ya nos quita el negativo, que ya somos, España ya es estable, ya pues se puede invertir, ya somos más baratos. Pues, o sea, España está de saldo, entonces podemos invertir. Vamos a ver si con lo que ha hecho estándar Ampur empezamos ya a subir. A ver si, igual que nos han hundido, a ver si ya podemos empezar a subir. La distribución de los empleados en las empresas ya es más equitativa. O sea, ya no hay una diferencia tan grande, sino eh, hay un veintitantos, todos manejan un veintitantos por ciento de empleados dependiendo, digamos, el tamaño de la empresa. Eh, o sea, ya no hay esa, eh, esa diferencia que había entre esto. Vamos a hablar de Castilla y León. Estamos en Valladolid, eh, capital de Castilla y León, por decirlo de alguna, de alguna forma, que nadie se sienta molesto, si hay alguien de Burgos o alguien de tal, no se sienta molesto. Yo nací en Burgos, o sea que no, no me siento molesto. De esas 3.200.000 empresas, 100, casi 165.000 pertenecen, digamos, a Castilla y León. ¿Eh? Es un 5,2% del total de empresas de, de España. Pero de esas 165.000, volvemos a lo mismo: 158.000 son microempresas. O sea que nos da, seguimos, digamos, la tónica habitual, digamos, de del sueño Español y el resto pues ya son eh, eh, pi, eh, Mediana, PYME y Gran Empresa. ¿Qué penetración de la tecnología, eh, de la información y de las comunicaciones hay en Castilla y León por comunidad autónoma? Vemos, he marcado ahí Castilla y León para, para, para verlo claro. Y hay aspectos, digamos, lo que está más clarito es donde resalta, donde digamos hay más tecnología de la información y vemos que hay eh, la banda ancha móvil, eh, la red eh, de ordenadores, pero somos muy flojos, digamos, en Castilla y León en todo lo que es tecnología eh, inalámbrica. GPRS o nuevas tecnologías, ahí estamos, estamos bien. Dependiendo del número de empleados, o sea, viendo, digamos, otra vez el tema del de tamaño de la empresa, vemos que cuanto más grande la empresa, más apuesta por la tecnología. Mientras, cuanto más pequeña la empresa, peores digamos, recursos tecnológicos tiene. ¿Qué nos permite, digamos, tener una. estar digamos, dentro, dentro de la tecnología, dentro de la empresa, que nos va a permitir? Pues vamos a tener una mejor gestión, vamos a tener un acceso rápido e ilimitado a la información y el tener información es poder, igual que el tiempo es oro, eh, son dos axiomas digamos que se cumplen siempre. ¿Qué nos va a dar esta tecnología? Nos va a dar digamos información para tener ese poder y poder tomar decisiones correctas y además en un tiempo eh, real y además, si usamos la tecnología, lo que nos va a liberar es eh, de recursos para utilizarlos en, otro, en otros aspectos, en el foco de nuestro negocio. Una de las... Eh, aquí yo pondría peros. ¿eh? digamos Ya el 85% eh, con, eh, que interactuamos con la administración pública, estamos en un 85%. O sea, toda... Todas las regiones, más o menos, menos, digamos, el sur están entre un 80 y un 90%, digamos, eso es un nivel muy alto en porcentaje. Pero yo creo, digamos, es una visión personal que muchas de las empresas ceden, digamos, todo lo que es el negocio con la administración pública, o sea, digamos, la relación con la administración pública la ceden a gestorías, que son las que están, digamos, intercomunicándose con la administración pública. Vamos a dar cuatro puntos, o sea, tampoco quiero ser muy largo digamos, en, el, en, el, en, en, esto, en la presentación. Las fluctuaciones que está teniendo el mercado, los imprevistos que hay en cada momento, son incontrolables. O sea, esto es, la bolsa se dice que si una mariposa mueve las alas en China, la bolsa tiembla. Pues es que es algo incontrolable por nosotros. ¿Qué retos tenemos? Cómo reducir los costes y cómo mejorar esa competitividad. Es otro de los retos eh, que tiene, digamos, toda empresa. Y luego, los clientes cada vez somos más exigentes. O sea, ya no nos conformamos con lo primero, sino que ya buscamos, comparamos. Entonces, necesitamos focalizar nuestro negocio hacia los clientes. Y para eso, la tecnología nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque nos va a liberar de tiempo nos va a reducir los costes y vamos a dar valor al cliente. Eh, esto es una clasificación de los grados tecnológicos, digamos que según el grado tecnológico pues estás más informatizado o más movilizado digamos, es, ahí tengo hemos tenido problemas os comento digamos porque Samsung es muy es un entorno muy seguro entonces todo lo que es eh, seguridad nos la tienen, digamos, muy, muy limitada y entonces en todas las presentaciones no siempre nos surge esto. Perdonad un, un momento el inconveniente. Si encuentro el ratón. Bueno, os da lo mismo que, que pase por así, porque tendría que quitar este. Si no encuentro el ratón. Es que está aquí el ratón. Ta. Bueno, pasamos así, ¿vale? Lo paso así. Es que se me ha quedado bloqueado por el tema este. Se me ha quedado bloqueado por el tema de seguridad. Sí. Sí, sí, ha se ha bloqueado digamos, por el tema del ratón por el tema del security de de NASCAR de NASCAR y entonces lo hago así perdonar un poquito Pasado. va Estamos ahí, en los grados tecnológicos. Esperemos que, te, que no me metan otra vez otro capón de seguridad desde, desde Corea. Entonces, hay varios niveles tecnológicos. Según el nivel tecnológico, pues estás más informatizado. O tienes, digamos, eh, utilizas mejor los recursos que tienes en la empresa eh, eh, para desarrollar tu negocio. Hay un primer... El grado que es infraestructura básica, la infraestructura básica es tener un ordenador y un teléfono móvil, para eso llaman estructura básica y tener una conexión a internet. Hay un segundo nivel, las empresas que ya están en el segundo nivel son las que tienen una página web propia, los que, lo que le permite digamos, darse mejor a conocer a, a, digamos, a, a sus clientes. Tienen un software de gestión abierto, o sea, digamos, es, no es un CRM como va a ser digamos, el tercer nivel. Y una cosa muy importante, dispositivos móviles con acceso a datos, eso les da capacidad de tener información en cualquier sitio, acceso a la información. Y el tercer nivel es eh, las empresas que utilizan herramientas específicas de gestión para sus procesos de negocios, tipo CRM, CRPs, son digamos ya, sobre todo son ya grandes empresas las que utilizan este tipo de, de tercer nivel. ¿Por qué te llevamos un poco de retraso tecnológico, sobre todo en las pymes? Pues porque el dueño tiene un desconocimiento de las necesidades tecnológicas que tiene su propia empresa. O sea, no es general, o sea, no, es, no son todos, pero hay un gran desconocimiento, digamos, de las necesidades tecnológicas de la empresa. Otro, otro punto es la desconfianza que tenemos en que si la información está segura. No sabemos la nube, eso que es, no, es algo digamos, que, no, que muchos no entienden. Solo el 16% de las pymes eh, da formación en tecnologías de la información a sus empleados. Eso El 41% lo está dando en las grandes empresas. Eso hace que el retraso tecnológico digamos, sea bastante, bastante potente. Y luego la principal, eh, falta de recursos. Eso está claro, una mediamos no tiene los recursos que puede tener una gran empresa a nivel económico para desarrollar, para dar formación, para comprar activos tecnológicos. O sea que eso está claro que es una de, de las grandes causas. Pero ¿qué hay ahora? ¿Qué se puede hacer ahora para superar estas barreras? La nube. La movilidad, las redes sociales y el marketing digital, el digital signo. Vamos un poquito, una poca, poco a poco. ¿Qué ventajas nos da el cloud Computing o qué ventajas nos da la nube? Nos Reducimos los costes porque no tenemos que hacer una inversión potente en servidores, en administración de redes. Pagas únicamente por el espacio que usas o por el tiempo que usas. O sea, estamos ya reduciendo costes. ¿Qué nos permite la nube también? Tener un acceso remoto desde cualquier sitio a todos los datos. Yo con mi móvil puedo acceder digamos, a la información que quiera y tomar las decisiones en tiempo real. ¿Qué nos permite esta reducción de eh, focalización, esta reducción de, de costes y este acceso remoto? Pues que yo esté focalizado en mi negocio, que yo me dedica a mis clientes, me dedica a mis productos, me dedica a mis proveedores que saquen mayor rendimiento, digamos, a mi empresa y un cuatro factor, hay muchas más ventajas pero he querido señalar estas cuatro. Ecológico, ecológico suena un poco tal pero gasto, tengo menos gastos de energía, eh, residuales, o sea ya no tengo tanto residuo, ya no tengo tanto calor, ya no se nos va a fastidiar otra vez. ¿Hemos tenido suerte? No. Mira, esta vez hemos tenido suerte. Movilidad. ¿Qué nos permite la movilidad? Estar informados en todo momento. Estar comunicados en todo momento. Tomar decisiones. Al tener toda la, esa información, al tomar decisiones la podemos tomar en ese tiempo real. Son, y luego hay una serie en movilidad, hay una serie de aplicaciones de bajo coste, muchas gratuitas, que nos van a ayudar, digamos, a desarrollar nuestro negocio. ¿No? Redes sociales, no voy a hablar absolutamente nada. Ya ha estado toda la semana gente hablando y va a venir gente, digamos, que sabe de esto muchísimo más que yo. ¿Sí? Y Digital Signat. No sé si conocéis lo que es Digital Signat o marketing digital. ¿Nadie contesta? Eso es, eso es que no lo conocéis. Vale, pues es. es eh, antes había carteles, bueno, sigue habiendo carteles pero no eran dinámicos. Un cartel se tiraba un mes ahí y, y hasta el próximo mes no había cambio de información, digamos, no había promoción publicitaria eh, diferente en todo el mes. ¿Qué nos permite el marketing digital? El marketing digital, digamos, esto es marketing digital, se podía hacer con esto, aunque no es un sistema profesional, pero lo que es continuamente ir cambiando la información eh, publicitaria en, el, en cualquier entorno. O sea, todo lo que son carteles y tal, de forma electrónica. Es cartelería digital, por llamarlo de alguna forma. Es mucho más económico, porque la creación de contenidos, digamos, es rápida y barata. Y podemos cambiarla continuamente sin un coste de llevar a un operario a cambiar un cartel, por ejemplo, y estas cosas. Más ecológico porque no gastamos tanto papel, ni tanto cartón, ni tantas cosas. Y te permite mucha más creatividad, te permite, es mucho más atractivo, da una imagen más innovadora, digamos, a la empresa que lo utiliza. ¿eh? En este momento, digamos, por ejemplo, Vodafone. Vodafone está cambiando todas las tiendas suyas eh, que llaman franquicia 2.0, puede ser. Luego veréis una foto de lo que tienen, digamos, pero están en este entorno, están metiendo 10 pantallas por cada tienda... Para para atraer al público. El rol que están teniendo es bestial. O sea, la gente, digamos, va donde algo que le llama la atención. Y lo están consiguiendo. Samsung. Aquí me voy a enrollar un poquito. Y si me enrollo demasiado, me cortáis. Eh, ¿Qué es Samsung? Samsung Electronics. Somos... Solo 236.000 empleados. Esto es Samsung Electronics, porque luego están conglomerados Samsung. Conglomerados Samsung somos más de 400.000 empleados, pero aquí, digamos, en el, lo que es Electronics, somos unos 236. Facturamos 188 billones de dólares. Beneficios, 22 millones de dólares. Inversión en I, que es lo más importante, casi 6 billones de dólares. O sea, un 25% de los beneficios que obtenemos lo, lo invertimos digamos en en ID y eso lo que nos está dando digamos es mayor crecimiento en el mercado y, eh, porque sacamos productos innovadores que la, que la gente quiere usar somos líderes en telefonía móvil número uno en televisiones número uno semiconductores número uno o sea que no Todo, cosas que hacemos no os voy a hablar de ellos, lo veis directamente, digamos, es, es el mercado LED, el mercado neveras, ordenadores, teléfonos, comunicaciones. ¿Qué está más dirigido a lo mejor a la pyme? Movilidad, sobre todo. Digital signage Visual Display. La parte de comunicaciones de redes, que eso es un poquito, digamos, más a nivel operadores. Semiconductores. Y luego todas las soluciones de IT, todo lo que son impresoras, ordenadores. Hay una cosa que cada vez que nuestros competidores, la mayoría de ellos, venden un producto, nosotros ganamos dinero. Sencillamente, digamos, porque muchos de nuestros componentes están dentro de, de sus productos. O sea, las pantallas de Apple, o, de, o los eh, televisores de Sony, los, los displays de Sony, los fabricamos nosotros. O sea que si la competencia vende nosotros también ganamos dinero, o sea que no hay problema. Eh, vamos con palabras. ¿Vale? MDM, NFC, SPEN, LTE. ¿Os suena alguno de algo lo que es cada cosa? El primero no es Médicos del Mundo, ¿eh? Mira, no, no creáis. Lo vamos a ver tranquilamente. MDM. Nosotros fabricamos el sistema Android, digamos, un sistema muy nativo. O sea, es eh, un sistema muy vulnerable, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hacemos eso para securizar, digamos, nuestros elementos de movilidad para que las empresas tengan un elemento seguro entre las manos? Le ponemos un traje, por decirlo de alguna forma. Ponemos unas capas y hacemos, digamos, ese sistema operativo, digamos, más, <coughs> eh, más seguro. Y aparte, digamos, de darle más seguridad... Hay una serie de servicios, digamos, que estamos montando alrededor de la movilidad en empresa porque lo que necesita la empresa es securizar su información, eso está claro. Hay cuatro pilares sobre los que nos... A ver, crucemos los dedos. Hay cuatro pilares básicos sobre los que nos eh, fomentamos, digamos, nuestra seguridad en el móvil. Lo primero que hemos hecho es movilizar el correo y la intranet, movilizarla, digamos, al, al móvil. La segunda es un tema de securización, AES-256, eh, es encriptación del terminal. Eh, Android nativo permite únicamente, 100, es, el AES-128 solo permitiría, digamos, encriptar el terminal. Nosotros encriptamos por el AES-256, por, por el ODE, por la encriptación ODE, permitimos que también encripte, digamos, la tarjeta SD. Tercer punto, MDM. MDM es, digamos, gestión remota del terminal. ¿Eh? Es únicamente eso. Entonces, trabajamos con los principales proveedores de MDM, como puede ser Afaria, o puede ser iWatch, o puede ser MobileIron Iron, para eh, que el elemento sea el, el terminal esté perfectamente gestionado. Y VPN, digamos, es. es, otro, es eh, eh, trabajamos con los líderes, con Cisco, con Juniper, con F5, digamos, para hacer digamos, que las VPN, las, el, el acceso seguro a las intranet de empresas sea totalmente seguro. Esto es un poquito explicando lo anterior, por ejemplo, en el tema de seguridad somos, hay dos fabricantes únicamente que tienen la certificación del gobierno americano la CIPS 140 y, y es BlackBerry que BlackBerry en este momento pues no está muy bollante que se diga y... Tengo muchos amigos en BlackBerry, ¿eh? eso también nos lo digo. Y, y nosotros, Presidencia del Gobierno también, digamos, estaba, está, nos certifica como seguros. Corea, por supuesto, Alemania también, digamos. Y hace unas cuatro semanas también el MI16, el James Bond, también nos ha certificado como un terminal, como terminales seguros los Samsung. Damos 690 políticas a los fabricantes, a, bueno, a los desarrolladores de, de MDM, para que ellos puedan establecer políticas de seguridad en, el, en los móviles. Y una cosa que, si luego si quieres os la enseño, porque yo en, el, en, en mi móvil lo llevo, digamos, yo tengo en el móvil una parte personal y una parte privada. Es lo que llama NOX. La parte personal, el IT manager, el que gestiona, digamos, eh, la empresa, los recursos tecnológicos de la empresa. Mi parte privada no puede verla, no puede ver las fotos de mis hijos, no puede ver los juegos que me descargo, no puede ver nada. Y por otro lado, la parte de business, o sea, la parte que él maneja, él tiene control absoluto de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. ¿Eh? Entonces, ya no hace falta llevar dos terminales. Ya con un solo terminal hacemos dos contenedores y sencillamente ya uno lo maneja el IT manager y otro lo manejo lo manejo yo a mi gusto <coughs> NFC NFC supongo que si eso ya así que lo conocéis un poco más es near field eh, contact es, digamos es poder pagar digamos, ya con el móvil poder entrar el, por ejemplo las nuevas oficinas de Vodafone Las que os van va a ir Digamos la sede Las 4.000 personas que hay En en Vodafone Madrid Cambian ahora de sede Y van a un nuevo edificio En que todos los, eh, todos los empleados Van a poder entrar con su móvil En la empresa O sea no van a tener que llevar tarjeta bueno, Entran con el propio móvil Y ya digamos Los tornos son automáticos Las máquinas de vending van a poder pagar Digamos con el propio móvil o sea, las aplicaciones que tiene, pues, por ejemplo, si vais al Alambre Alhambra de Granada, por decir un caso que está hace poquito, acercas tu móvil y directamente te, te da toda la información en tu móvil o te eh, lleva a una web específica con el móvil. Eh, en Zaragoza, por ejemplo, hay taxistas que ya puedes pagar con el móvil eh, también. O sea que, transporte público. Yo, por, por ejemplo, a la gente que tenga un, un Samsung... Le acerco y solo con acercarle yo puedo transferir ya todos los datos de uno a otro. ¿Eh? Eso con Apple no puedo. Apple no tiene NFC. Los que tengan NFC en Vodafone no van a entrar a trabajar. Lo siento. Siguiente punto. Y ya... Vodafone ya tiene... Ya puedes pagar, digamos, todos los usuarios de Vodafone, o sea, todos los que son de Vodafone y que tengan un dispositivo NFC, está, estamos nosotros, está Sony, está HTC, o sea, Ibar, o sea no, son, no es una tecnología propia de Samsung, ya pueden pagar, digamos, con su móvil en más de 300.000 eh, sitios. Va a desaparecer, lo que se tiende digamos, a hacer desaparecer la tarjeta de crédito que lleva toda la información en un solo dispositivo. SPEN. ¿Sabéis algo lo que es SPEN? ¿Tampoco? SPEN, digamos, es firma digital. Es, digamos, es este dispositivo. Tiene un boli con el cual yo puedo escribir, puedo tomar notas... O sea, ya lo puedo utilizar, digamos, como herramienta de creatividad. O sea, una tablet, hasta ahora, era un, un, una herramienta únicamente de consumo. Lo consumo contenidos y punto. Con esto ya puedo hacer creación de contenidos. Es una de las grandes diferencias que tiene. Y lo, y lo natural es escribir con la mano, no es escribir así con los dedos. También. Y lo último, el es 4G. Yo no sé si todavía Bayoli es 4G o no es 4G. 17 de diciembre. 17 de diciembre vais a ir como un cohete, los que seáis de Vodafone. ¿Eh? Vais a notar, digamos, cómo bajan los datos de verdad, cómo voy a tener información, no voy a tener que esperar. Lo vais a notar muchísimo. Y ya un poquito, pues, un poquito de publicidad ya. Un poquito. ¿Qué, qué es lo bueno que tiene Samsung? Que tiene toda la gama de productos. Tiene desde el producto más económico. Al superproducto Note 3 ¿Habéis visto el anuncio de Messi? Este en la tele La música es buenísima Otra cosa es el anuncio Pero la música es buena Que te permite? ¿Veis que tengo un reloj un poco raro? Esto es un teléfono O sea, esto he comunicado con él Yo hablo con él, lo ha visto Alejandro ahora Y yo me llaman Mira, me está llamando Alejandro Hola Alejandro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se oye, lo que pasa es que estamos un poquito cerca, va a hacer eco. Pero se si me oyes perfectamente. Lo puedo tener, digamos, que me oiga la gente, o lo puedo poner a un volumen más bajo y hablar así. Aunque queda un poco ridículo, pero bueno. <risa> También quedaba ridículo antes ir con un teléfono en la mano. ¿Eh? Pero es un. un dar. Aparte de eso, es cámara de fotos, eh, recibes WhatsApp, recibes SMS. Eh, y tienes 80 aplicaciones ya propias ya para el propio, tele, para el propio reloj. Puedes cambiar la esfera, la esfera, puedes poner lo que quieras, puedes poner la foto de tu hijo si quieres, de esfera y todo. O sea que es un elemento, digamos, muy de navidades. Tablets, cumplimos también todo, tenemos digamos, desde las 8, 10 pulgadas, versión con note. Y lo que os comentaba, marketing digital. Esto es lo que está montando Vodafone en sus, en sus tiendas. Está continuamente cambiando la publicidad. Está, haciendo, atra, está atrayendo digamos, a que la gente entre su, en, sus, en sus tiendas. Y poco más. No quiero extenderme más. Si queréis que, alguna pregunta o si tenéis alguna duda. 300 euros. PVP. Un Rolex vale 6.000 y solo da la hora. <risa> o, o más, <risa> o más, y esto es cámara de fotos. Esto es reloj, o sea, es todo. ¿Y cuál es la percepción de la gente? Cuando... La percepción, eh, yo en Valencia había uno que me le quería quitar de la mano no, el otro día. No te dejaste, <risa> ¿Eh? Pero que sí, que sí, que esto mola. esto Con esto lo digo con todas las tías lo que me decía. Sí, Un chaval joven y tal, un poco. Macarrilla era la verdad, pero pero era, era le está gustando muchísimo, me está gustando muchísimo. Es la estoy ir avanzando como todo, o sea dentro de poco estaremos con las pantallas flexibles y todas esas historias. Pero estamos en ello y apostar digamos que Samsung es una apuesta para vosotros segura el invertir en Samsung porque no os vamos a dejar tirados porque el pulmón financiero que tenemos es impresionante. Somos el 20% del PIB de Corea. Solo con eso, digamos, os puedo dar un poquito de, de seguridad. Pues nada más. Si tenéis alguna preguntita más. Sí. El lo bloqueas. ¿Tú tienes el móvil bloqueado? O sea, si pierdes el móvil, digamos, tú, tú, yo lo normal es que tengo el teléfono, según le dejo cinco segundos sin, sin utilizar, se me bloquea. O sea, le tengo. Pues es, es igual que si te roban la tarjeta. ¿Eh? Sí, sí, es, es lo mismo, te funciona igual, te funciona igual, tiene. Ahí es que tengo una presentación propia de Vodafone Smart Pass, donde apa, donde aparece todo eso sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, esto va a un banco. O sea, es, es el wallet. El, el, el, el, ¿Cuál? Dice que llama al banco, llamas además, no, ya, llamas? a la compañía de teléfonos para que te toque en la tarjeta. No. no. Es a la Eso a lo mejor lo sabe, lo sabe mejor Vodafone porque es el primero que lo ha creado. Con cuál va a ser la operativa. ¿Eh? Es el Smart Pass, se acaba de crear hace, la primera Start, pero es un elemento seguro. Pero lo cuento rápido. Es un elemento seguro no cuando vas a, un, a una tienda es un, un número de cuatro dígitos es exactamente igual cuando tú haces el pago cuando tienes el mismo. paso del pago el, tienes que marcar igualmente tu validación en el terminal para que se haga sí. el cobro si, si te roban el terminal ¿vale? igualmente tú llevas el banco para que te cancele la conexión porque lo que tienes es tu tarjeta de crédito en bebida en el terminal es únicamente eso O sea, es lo mismo lo que pasa es que vas, vas a llevar yo lo sé por mi mujer que lleva un carterón así pues ya solo con el mueble va a poder hacer todo. O sea que... Pues por mi parte ya ha finalizado. Sí, hay otra, hay otra pregunta. Ah, perdón. No. Va con este, va con S4, va con S4 Mini, va con S3, va con Note 2, va con Samsung. Eso sí. <risa> La sociedad, digamos, el SIN está aquí. Eso, digamos, es tú cuando llegas a una mesa al restaurante, ahora lo típico es todos... veo eh, una pregunta dice, en la cena de Navidad, dónde deja ¿en qué parte dejamos el móvil? ¿Eh? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues bueno, eso se acaba. Esto tienes... Yo lo puedo dejar ahí, tengo una... Es Bluetooth, son 10 metros, ¿eh? lo que puedo tener. Y yo veo si me llaman, no me llaman, si contesto o no contesto, si veo un WhatsApp me río o no me río... Si hago una foto al de enfrente o no se la hago y la envío, o sea que... Pero es, digamos, el sin el el por ahora va aquí. ¿Batería en este? ¿O en este? Vamos esto a dura, ver. Esto dura aproximadamente dos días. Es un enganche, tiene una capsulita pequeñita que enganchas y cuando vas a cargar el móvil, pues cargas también el reloj. Tema ventaja, digamos, con respecto a la competencia en el tema de baterías, todos los dispositivos Samsung, tú puedes cambiar la batería. No tienes que ir a, no quiero decir nombres, porque tampoco me quiero meter con nadie, o a Sony, o a Apple, o al otro, a dejar el teléfono y que te cambien la batería. Esto se abre una tapita, si me pongo las gafas a lo mejor lo veo, Pues yo ya tengo una edad también. Esto es como el efecto demo, la batería que está aquí, la cambias. En un Sony, un Apple, un HTC, tú no puedes cambiar la batería. Y la batería es lo primero que muere en, en, un, en un terminal. Y según va... ¿Cuánta duración tiene la batería del Note? ¿Del Note? Un día, mucho más de un día. O sea, depende si estás todo el día hablando, pues no. O sea, pero yo uso normal, yo lo cargo todas las noches y cuando llego a casa todavía tengo un 30 ¿Eh? O sea que, y si hablas mucho, pues mira, tienes la facilidad de tener dos baterías, no tienes en otro. Pero todos nuestros dispositivos, ¿eh? Tanto tablets como el teléfono más pequeño. Es la gran ventaja, digamos, que tenemos en empresa y empresas a lo mejor que tienen mucha movilidad y que están todo el día hablando por teléfono y tal y necesitan batería tener dos baterías. Esto ya, hay un dispositivo que es inducción eh, para este terminal, que dejas el terminal en una plaquita y se carga solo. O sea, hay una serie, digamos, de accesorios alrededor de todos los móviles nuestros que, que tenemos que explotar, que no hemos explotado todavía. ¿Mm? ¿Alguna? Preguntas? Yo lo utilizo de manos libres. O sea, yo que estoy todo el día viajando por... No, no, no, así, así, así. O sea, ya has visto que estaba así. o sea que... Y el mío oía, Alejandro, me ya es perfectamente. O sea, yo estoy todo el día viajando, el sitio que voy necesito coche de alquiler, porque visito a cuatro clientes y tal. Y... Este es mi teléfono. Este es mis manos libres. No tengo multas. ¿no? ¿Por eso? Por esto. ¿Por otras igual? Bueno, por otras tengo bastantes. Pero no, no, no voy a contarlas si queréis alguna pregunta más si queréis alguna pregunta de Vodafone también estoy disponible si si si tienes un tienes un reloj y tienes un móvil y tienes bluetooth en el coche no, ¿Sí? vale la tarjeta, o aquí sea, tienes el mismo teléfono en el móvil y. El... Yo aquí no tengo tarjeta. Bueno, entonces. Ah, vale. Entonces. La tarjeta está en el móvil. Vale. Bueno, Yo tengo pues, comunicación. Gracias. Comunicación el vía Bluetooth. Es el mismo. Es decir, por ejemplo, sí, sí, sí, sí, sí, tiene... sí. No, no, el teléfono es el mismo. El mismo número. El mismo número. Y tengo. El... Es que por ejemplo los proveedores no te dejan tener dos terminales con. Con el mismo teléfono, salvo que pagues o una cosa así. Con esto sí que se puede. No, no, no. Esto es el teléfono. Ah, vale, no es sí, teléfono. Vale. sí, o sea, esto, no, esto, esto, lo único, digamos, es un comunicador con este. Yo aquí tengo todos los contactos que tengo aquí, los tengo aquí igual. Es como el dispositivo de Bluetooth que va Exacto. Vas conectado aquí, yo tengo aquí todos mis dispositivos, es sí, independiente. O sea, yo lo puedo dejar en la sala de al lado. Luego, si queréis, os lo, os lo dejo tocarito ha, <laughs> ha, <coughs>